más arcoíris, y parece ser que vamos a ser un monstruo peludo, con un mal despertar. Estas son nuestras garras, lo primero que voy a hacer es cargarme el despertador y correr a lo de ataque. trata de un juego de plataformas. Ay, madre. Ahora ¡Ah, sí. Salto vertical. Madre. ¡Dios! ¡Misión! los gatillos, ¡escalamos! ¡Que mire cuántas almas tengo recogidas! ¡Ah, mirando en el interior de la mano! ¡Ah, mira! Pues no tengo ninguna alma recogida. Ah, ¡Mira, ahí voy, tengo la primera. A ver, hola, alma, ¡Toma! Ahí tengo una ya, sí. Y en este juego de plataformas, nuestro objetivo será coger estos personajillos que son almas. Ya tengo tres. La radio a ah, toda por saco. A ver dónde tengo más almas. Por allí. Hombre, tú, tú que vienes de aquí de paseo. ¡Ey! ¡Me he pasado! Me está teniendo alitas. ¡Toma, alitas! ¡Ahí hay otra! ¡En un columpio! ¡Ey! ¡Que me caigo! ¡Toma! ¡Confeti de colores! Y veo otra! Ah. Una barba, coa. ¿Qué? ¿Está buena la salchicha? Pues toma salchicha. Tengo 8, necesito 10 para abrir este portal. Hay otra y otra ahí arriba. Vale. Uy, me por ahí. Ay, ay, que me caigo. ¿Dónde vas? Toma. Vamos, no Rainbows. Ah, pasar. Te ya tengo las 10. Aquí. Se abre el portal y vamos allá. El rey sonriente es mi enemigo. Nomo Rainbow iba a decir... hay que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te escapes. Te voy a dar. Ah, se cierra con una barrera de arco iris que ahora no puedo atravesar. Pues vamos a ver. ¿Qué hago? Mira. Pss, cargarme... ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, ay, ay! <risa> ¡Hala! Hay una que buena ¿Cómo la cojo? Bueno, bueno Vamos a por las fáciles Esta que está aquí Sentada en el banco Una, no, Esta que está aquí de picnic Y estas abejitas. chicas Vamos a ver. Ah, sí, ahí hay una cerradura. Tú, niño, con el globo. Toma. Fuera, Necesito cuántas? Cinco. ¿Y cuántas tengo? A cinco. Voy a poder ir al siguiente nivel. De esto se trata Nomo Rainbows, un juego de plataformas, distintos niveles. Vamos, vale, un poco, paso, uno menos. Me gusta la estética. Hacer esto es cansado, pero bueno, tiene su gracia. Hacer esto me refiero al movimiento aquí con las manos. Okay. No sé si coger la miel esta sirve para algo, pero yo le doy por esta casa. Veo que puedes romper aquí casi todo. Pajarito, por fuera, pajarito. Tú, fuera. Pues. hay ¿Qué será esto? Pues oh, no sé ¿Y esto? Caramelos Toma, caramelos ¡Ay, madre! lo me ahí? ¡Toma! ¡Ah, no vamos! ¡Ay, ay, que me ven, ¿eh? ¿Dónde te crees que vas? Ah, toma va por saco ¿Puede ser? Puede ser, no, es divertido Ay, eso es como una piñata gigante ah, pues vale Entonces está más difícil, tendré que subir ahí Saltar a este árbol Pero claro, cada nivel se irá complicando más, me imagino que aparecerán pues, nuevas mecánicas. Pero la verdad es que la demo depende del juego. Queda claro lo que es. Y a algunos pues, os parecerá bien y a otros os pues, parecerá mal. Ahora, contador de calorías. Calorías, ¿eh? Porque haces ejercicio. Si me subo aquí Venga Ah, no, si aquí no Me tengo que subir Ahí, a ver Me acerco al borde Y Bien Este Que vomita aquí arco iris No sé Pero No morremos Toma Nivel Completado Vuelta al mundo me Voy a meter por aquí Y aquí lo dejo Hasta otro chicos